...trabajando con la Red de Corazones... ...justamente para evitar alcoholemias positivas... ...y de esto vamos a hablar con Andrés Vilouta... ...Andrea también que está aquí a mi lado... ...que han impulsado esta campaña muy importante... ...porque se les entrega panfleto a los chicos en los boliches... ...ya comenzaron en este fin de semana que pasó... ...y les fue muy bien Andrés, muchas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a todos, buen día a toda la audiencia... ...y bueno a toda la gente, gracias por, por, este, por este espacio... ...y este lugar que nos dan siempre. Sí, así es, desde el año pasado... Bueno, comenzamos con una campaña que se llamaba Regreso Seguro y desde el Ministerio de Seguridad nos eh, convocaron para esta nueva campaña que se llama No te la en la pera, donde eh, pudimos estar con ellos, con los... Eh, en el mismo Ministerio de Seguridad nos juntamos con los empresarios de Mendoza, con Diversión Nocturna, con los jóvenes de Maipú y bueno, y, y nosotros como Fundación Red de Corazones. Y este fin de semana queríamos... Eh, que se pudiera lanzar a partir del 21 de septiembre y bueno así se dio y se trabajó en conjunto con ellos y la verdad que es impecable el trabajo empezamos esta este fin de semana en el santo eh, muchos jóvenes eh, diversión nocturna como te digo eh, la gente del ministerio y lo más eh, positivo. positivo y lo más eh, que nos llenó el gozo del corazón cómo te tomaba la gente Pablo eh, la gente que iba que va a divertirse que va a a, a pasar un buen rato, cómo se, eh, se pudieron comunicar con los chicos, eh, con la misma gente de Diversión Nocturna, sabemos que estamos eh, cubiertos con la policía, eh, con la gente eh, que, que, que es idónea en el tema, que, que sabe, eh, con gente vial, que de tránsito, y la verdad que eh, fue muy satisfactorio para nosotros eso. Bien, nos decía fuera de cámara, se les entregó también un precinto para designar al conductor que tenía que volver en, en el vehículo, ¿no? Se le entregó un precinto, eh, como decía, perdón, eh, un precinto, cada uno se acercaba a los vehículos y este era un conductor asignado, de los cuales también se le entregaba eh, un, un vale por la cantidad de agua que quisiera, donde el vale decía, vale por un agua, gobierno de Mendoza, Fundación Red de Corazones, y, y esto podían ir las veces que quisieran a la barra eh, a pedir el agua y ese precinto daba que esa persona pudiera eh, volver... ...en sus cabales manejando... ...y cuando se la entregaba... ...se lo, podía, se lo podían colocar los chicos... ...como te, te decía los chicos, nosotros... Eh, ...y vos le dabas unas, pe, unas pequeñas palabras... ...recomendaciones... ...te esperan en tu casa... ...volvé, o sea... Eh, ...fíjate... Eh, tu, ...tu vida... ...la, la, la persona que llevas ...porque iban chicos... Eh, ...te lo agradecían de corazón... ...o sea, eh, la verdad que... Eh, nos sentíamos muy bien. Muy, bien. bien. muy satisfactorio, nos decía fuera de cámara, justamente Andrés Tano, te comento, que lejos de enojarse porque había un control policial cuando estaban llegando a justamente al boliche, eh, te agradecían, te daban la mano y te decían gracias por cuidarnos, porque realmente... Eh el conductor designado salva vidas, ¿no? Eh, es, ¿Es así? Es así, el conductor designado salva vidas. Este, esto se llama, esta campaña se llama No te la den de la pera. Y la verdad que eh, lo pusieron este nombre lo pusieron desde el ministerio porque es, es la verdad, a veces salimos inconscientemente a llegar hasta este punto donde no... Y, y cuando eh, ese conductor asignado... Eh, toma conciencia, sabes que llegas a tu casa seguro y que al otro día te vas a despertar y que la pasaste muy bien, que no hace falta, inclusive hay un montón de cosas que, que van a venir, eh, que esa persona lo más probable es que la, la pro, el próximo fin de semana entre gratis, y, o sea, un montón de, de proyectos que, que la verdad que nosotros nos sentimos muy bien eh, cuando presentaron esto y y quisimos ser parte ahí nomás, y les agradezco a las personas que nos pudieron elegir, la verdad. Por último, van a seguir en distintos boliches, fin de semana tras fin de semana, ¿no? Todos los fines de semana, y la idea es llegar a todo Mendoza. Eh, desde el sur al norte, del este al oeste, llegar a todo Mendoza, y es una campaña que, que la verdad, nosotros lo hemos publicado en las redes y decirle que se sume la gente, que, que respete a aquellos que lo están haciendo, y que, que, que sigamos así, en este... En esta línea, la verdad que gracias a ustedes por la difusión, gracias al Ministerio de Seguridad, a Diversión nocturna y a toda la gente que pudo hacer posible que esto se llevara a cabo. Gracias, gracias Pablo. A vos Andrés, muchas gracias por la nota y bueno, eh, los esperamos entonces, eh, seguramente en otros boliches van a estar durante todos los fines de semana. Este fin de semana estuvieron entonces en Rodó del Medio, allí en El Santo. En El Santo y seguimos, vamos a completar eh, todo lo que es Maipú. Seguimos, seguro que por Luján, y bueno, y así diferentes municipios. Gracias. Gracias por lo que hacen por los jóvenes. Bueno, Andrés Vilouta, sí, con Andrea Vilouta, entonces con esta campaña no te la des en la pera, que ya comenzó, va a continuar con este fin de semana largo, como bien lo decías, Tano, es muy importante respetar al conductor designado y saber que eh, es bueno volver a casa, ¿no? Claro. Y al sí. otro día continuar con tu vida normalmente, ¿no? Eh, es lo que se busca, ¿no?